Pido, que no sean no escapas que da mal herido de tanta baja lírica que le escupo, que tiro, que me sale de la garganta Que yo nada les doy, pero nada le pido a ninguno de esos pagafantas Que la vida es letal, que salí, molesta y bolestar, que la mirada se les quebranta Que me dejen estar, que me dejen en paz, y otra que traje de más, que les falta Que les queda la cara, re desencajada, cada que fuman de mi planta Que es demasiado fino, demasiado brillo, demasiado filo, que mata Que te pongas al tiro, que es que donde mires, en donde te meto la pata Que latino, que super latino, que la apoyo, Que si no lo rompo lo apoyo, Le pego en el punto de apoyo Quítate que si no te arroyo Que ha llegado el dealer, el amo, el embrollo Que tengo el control, que tengo el monopolio Que todo terreno, todo territorio Que llevo las drogas en el portafolio Para hacer dinero, para hacer un emporio Que no es un misterio, que lo toma en serio Que sueña en Sprite, que suena en el estero